es una aplicación que podemos instalar en el teléfono, un emulador de Game Boy Advance de hecho si ustedes pueden observar detalladamente el nombre aquí ustedes pueden observar que tiene el nombre de la aplicación ¿okay? entonces este archivo lo vamos a eliminar para mostrarles el ejemplo para eso simplemente vamos a seleccionarlo y aquí abajo nos muestra la papelera para eliminarlo ¿okay? de una manera súper fácil y súper sencilla pero la pregunta es cómo nosotros podemos recuperar este archivo que acabamos de eliminar porque no se va a encontrar en ningún lugar esto lo vamos a hacer mediante dos métodos que les voy a mencionar a continuación para que lo puedan hacer de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para poder recuperar los archivos la información eliminada de lo que viene siendo nuestro teléfono Android, vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare Data for Android. Recuerden que toda la información está en la descripción del video. Lo descargan, lo instalan y luego de obtener la licencia, le dan clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador. Una vez ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, TinoShare Data nos da 5 opciones. ¿Por qué? Porque podemos recuperar información de WhatsApp, de WhatsApp Business podemos recuperar información de WeChat, que esto está bastante interesante también podemos recuperar datos de Google Drive e incluso podemos recuperar datos perdidos que nosotros hayamos tenido en nuestro teléfono en este caso vamos a darle a esta opción que dice recuperar datos perdidos sin embargo tengan en cuenta que antes de realizar este proceso es necesario tener activada la depuración USB en nuestro teléfono Android esto lo hacemos simplemente entrando en la configuración del teléfono eso sí va a depender también de la marca que estemos utilizando en este caso estamos utilizando un Xiaomi y cuando le demos donde dice acerca del dispositivo le damos donde dice versión MIUI ¿Ok? la capa de personalización le damos varias veces de tal manera de que se active posteriormente las opciones de desarrollador Aquí abajo en las mismas configuraciones tenemos la sección de ajustes adicionales Y hay un apartado que dice opciones de desarrollador Lo que viene siendo las opciones de desarrollador tienen que estar activas Y también tenemos que tener lo que viene siendo la depuración USB activa Esto es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a poder realizar la recuperación de los archivos sin ningún inconveniente Y aquí simplemente marcamos la opción Ok, y luego le damos donde dice aceptar Y listo, también es recomendable que ustedes tengan la opción donde dice instalar vía USB Porque de esta manera vamos a poder instalar aplicaciones eh, mediante la conexión USB de la computadora Entonces esta opción también la tenemos que tener activa Ok y bueno, ya eso sería todo. Es importante que esto lo tengan en cuenta porque es necesario para el proceso. Para este ejemplo vamos a utilizar la opción que dice Recuperar datos perdidos. Le damos clic allí y vamos a conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Una vez que nosotros conectemos el teléfono, como se pueden dar cuenta, acá en la pantalla aparece la opción de Transferencia de archivos. Esa opción es la que nosotros tenemos que marcar y seleccionar para no tener ningún inconveniente. Una vez que nosotros hayamos marcado la opción, ya acá el programa de TinoShare Ultra Data for Android nos va a detectar el dispositivo conectado. Y como se pueden dar cuenta, podemos recuperar distintos elementos. Pero a nosotros nos interesan los archivos, que por accidente hemos eliminado o borrado en cualquier momento, en cualquier otra oportunidad. Para eso simplemente seleccionamos la opción de documentos, le damos clic en empezar y aquí... Vamos a esperar a que lo que viene siendo el programa de TinoShare Data recopile la información. Como se pueden dar cuenta, nos aparece un mensaje en el teléfono para poder instalar una aplicación. Le damos donde dice instalar para poder instalar la aplicación de conector. Esto es necesario para poder utilizar Lo que viene siendo la sincronización de TinoShare All Data for Android Luego se va a abrir la aplicación automáticamente Le damos en permitir las veces que sean necesarias Esto lo hacemos para eh, permitirle al programa A que acceda a la información del dispositivo que está conectado Ahora, vamos a mantener la aplicación abierta, mientras lo que viene siendo el programa de la computadora, pull Data for Android, analice el teléfono, el dispositivo. Y ya, como se pueden dar cuenta, va a analizar los datos que en alguna oportunidad tuvimos, pero que por accidente hemos eliminado. Entonces, acá va a aparecer una lista de archivos, todo tipo de archivos, archivos en formato TXT, en formato APK, por ejemplo si son aplicaciones En formato ZIP, si son comprimidos En formato XML, si son de pronto eh, documentos de Excel eh, Posiblemente nos aparezca documentos de Word Y bueno, otros tipos de archivos. Pero el caso es que nosotros, en este apartado, esperamos a que el proceso finalice, el proceso de búsqueda finalice. Ahora, una vez que el análisis se haya completado, le damos clic al botón verde que dice aceptar y ya sería cuestión de buscar el archivo que deseamos recuperar. Aquí podemos organizar, digamos, esta lista por formato, por fecha o por tamaño. Yo voy a seleccionar formato y aquí tenemos algunos archivos en formato apk que son aplicaciones que en alguna oportunidad tuvimos para instalarlas en el teléfono y como pueden observar aquí me recupera lo que viene siendo la aplicación que previamente he eliminado por accidente y ya luego de seleccionarla la podemos recuperar simplemente le damos clic al botón verde para recuperar este archivo igual podemos seleccionar varios archivos documentos etc Seleccionamos una ruta para que pueda recuperar la información como por ejemplo el escritorio, le damos en aceptar, esperamos a que finalice y listo. Ya sería cuestión de darle clic en aceptar, ya podemos cerrar el programa, le damos que sí y podemos abrir la carpeta que se nos ha creado en la ruta seleccionada. Tiene el nombre del programa, dentro de esa carpeta vamos a tener la fecha en la que nosotros hicimos la recuperación. En este caso los elementos que hemos seleccionado para recuperar Y lo que viene siendo el documento o el archivo en cuestión Que aquí como pueden observar se encuentra en formato APK Súper fácil, súper sencillo De igual manera como les digo pueden recuperar también documentos Y todo tipo de archivos que ustedes hayan eliminado en cualquier momento Por accidente o por cualquier otra razón y bueno chicos, otra alternativa que nosotros podemos utilizar es la opción de recuperar la información mediante Google Drive de nuestra cuenta de Google, del almacenamiento de Google. Si sí, es cierto que aquí tiene TinoShare un Data for Android nos da la opción de recuperar esa información, ¿okay? colocando lo que es nuestro correo Gmail y nuestra respectiva contraseña. Luego le damos clic al botón verde que dice iniciar sesión y podemos recuperar información de WhatsApp que nosotros eh, hayamos eliminado o perdido en cualquier momento asociada a esta cuenta de Google pero también podemos recuperar datos en este caso del dispositivo que se hayan eliminado pero fíjense que acá el sistema de All Data for Android nos da estos elementos para poder recuperar entonces ténganlo en cuenta porque digamos que tenemos esta alternativa simplemente le damos clic en empezar sí. y ya luego de que analice la información pues acá el sistema de TinoShirt Data nos los va a indicar. Simplemente le damos en aceptar. Aquí podemos seleccionar, digamos, los distintos elementos, calendarios, llamadas, mensajes, contactos, Wi-Fi, etc. Pero también tenemos la opción de recuperar esa información directamente desde nuestro dispositivo o desde... La página oficial de Google Drive Si lo van a hacer desde el teléfono es como más fácil, es más cómodo Y les explico el por qué Simplemente ustedes entran en la aplicación de Google Drive Ok, ya deben de tenerla descargada e instalada Y luego de esto van a seleccionar la cuenta en donde ustedes colocaron en alguna oportunidad Ese archivo que desean recuperar Por ejemplo, vamos a seleccionar la cuenta de El Mago Vallejo y aquí como pueden observar tenemos lo que viene siendo el archivo APK y de hecho nos da la opción de descargarlo, ¿ok? Entonces pues aquí como pueden observar simplemente vamos a activar esta opción para poder descargar la aplicación sin ningún inconveniente Pero de esta manera vamos a poder sin ningún inconveniente, vuelvo y repito Recuperar la información perdida Los archivos perdidos Sean documentos o sea eh, cualquier otra cosa Fíjense que aquí ya me descarga la aplicación Y ya me da la opción de instalarla Sin ningún problema Súper fácil, súper sencillo Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá. Aquí tienen dos métodos que pueden utilizar. Tanto mediante su cuenta de Google Drive. Como mediante nuestro software llamado Tinocher Data for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinoshare Spanish. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye bye.